Desde Sostenibilidad Ética hemos preparado una propuesta muy concreta para formar a los equipos técnicos de negocio en las implicaciones éticas de la inteligencia artificial y los datos. Revisaremos los principios para una inteligencia artificial responsable. Analizaremos los posibles problemas relacionados con las fuentes y los orígenes de datos, así como los sesgos y las herramientas disponibles para mitigarlos. Repasaremos la cuestión clave de la privacidad y cuáles son las tendencias actuales, más allá de la simple anonimización. Y, por supuesto, todos aquellos aspectos que inciden en la toma de decisiones, como la fiabilidad, la transparencia de estos sistemas o la interpretabilidad y explicabilidad. Nuestro objetivo es conseguir que los equipos técnicos y de negocio de cualquier organización estén preparados y entiendan las implicaciones de la ética de la inteligencia artificial.